En el mes de diciembre, en el pasado mes de diciembre, hubo un hecho eh, perverso, si podemos decirlo, que ocurrió en el municipio de Villarriba, donde agentes policiales, agentes alegres, se le fue la mano. Se le fue la mano porque maltrataron brutalmente a un joven valioso, el joven Julio Herrera, afectándole prácticamente su ojo izquierdo. Tenemos una imagen ahí en nuestro WhatsApp, señor director, para que la gente primero vea cómo le quedó el ojo a este joven, a Julio Herrera, luego de los golpes que recibió en esa parte por parte de agentes policiales que lo maltrataron, abusaron de él, de su integridad. Miren esto, señores. ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo en nuestro país? ¿Eh? Le destrozaron la vista a este joven, Julio Herrera. Bueno, pues Julio... Ha estado, ha iniciado un proceso eh, judicial, un proceso ya eh, ante la justicia, valga la redundancia, encaminado por nuestro amigo abogado Orlando Justo, quien lleva al frente de todo esto. Pero caramba, Julio necesita de la colaboración nuestra en estos momentos porque lamentablemente debe de ser intervenido quirúrgicamente. Una operación muy costosa por ese daño que le hicieron esos agentes. Julio, bienvenido, bienvenido Orlando a sobre todo este espacio de ustedes y vamos a aperturar la línea telefónica, pero antes de esto, de manera sintetizada, porque el tiempo es corto en televisión, ¿cómo ocurrió esto, Julio? Buenos días, buenos días. Yo venía desde Santo Domingo, luego de salir del trabajo. Me dirigí a Villarriba, a mi casa materna. Tú eres nativo de Villarriba. Así es, sí. Pero reside en Santo Domingo. Sí. Sí, entonces. Luego de comerme un asopado en mi casa, compartiendo con mi familia, salgo al frente, pasan una patrulla, y por el tema del toque de queda, me llevaron a, al destacamento. Yo me monté con ellos, y luego de estar allá, entonces fue que ocurrieron los hechos. Me golpearon brutalmente, porque le exigí mi derecho de que me permitieran hacer una llamada, porque claro, yo tengo claro. un permiso del trabajo y tampoco me permitieron. No miraron el permiso, no, sin decir palabras, eh, me golpearon brutalmente. Ahí vemos el ojo que quedó muy maltratado, muy lesionado. ¿Con qué objeto tú pudiste percatarte que, que te golpearon? ¿Cómo fue? Cuando me golpearon en el ojo fue con la culata de la escopeta, wow. con la parte sólida de la escopeta. Desde ese entonces, ese lado de la vista no ha sido igual, ¿no? ¿Cómo es tu vista de este lado? Eh, realmente eh, se me dificulta poder mirar del, del ojo izquierdo bueno. eh, sí, por eso es que se tienen que realizar ciertas operaciones para, para poder recuperar mi salud, mi visión y poder continuar a, hacia adelante en la vida después de, después de esto que no va a ser lo mismo claro que no que hay esto. un trauma, hay una, una pesadilla que será difícil escaparte de ella Orlando, tú, eh, bienvenido a Sobre Todo, el espacio de ustedes Orlando ha asumido ya este proceso, eh, háblame un poco sobre esto Sí, nosotros le damos las gracias a usted por permitirnos llegar al pueblo, al país y al mundo eh, este proceso hemos depositado una querella ante la Fiscalía de Duarte Esa querella ya le, se le ha dado curso, ya Julio compareció, dio sus declaraciones Y creo que también los agentes eh, policiales también están ya citados, ya pasaron por allá y en los próximos días entendemos que se va a dictar orden de arresto y medida de coerción en contra de ellos. Otra cosa muy importante es que el director de la Policía Nacional está al tanto del corriente de lo que ha pasado y Asuntos Internos ya autorizó que se practicara una entrevista a Julio, a los policías, aquí en San Francisco de Macorís, como es la... Eh, por la competencia que tiene aquí Asuntos Internos. Muy bien. Ya fuimos citados, ya comparecimos ante Teniente Coronel Matos y en ese sentido esperamos simplemente que... Prontamente venga ya la, la, orden de, de, de, la orden de arresto y la medida de coerción. Ahora bien, nosotros nos hemos involucrado en este caso porque necesitamos conseguir los recursos para que Julio se opere. Porque Julio Villarribe lo conocemos todo, un hombre, un muchacho trabajador, decente, de buena familia y estudiante meritorio del dominico americano en eh, estudio de... Maestro de inglés. Bueno, hubo un exceso imperdonable entonces por parte de esos agentes policiales, de ser así. Y, y vamos inmediatamente, ¿de, de, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando para la intervención y que Julio finalmente pueda ya recuperar eh, tu vista 100%? Es una operación que, en conjunto con los materiales y los, eh, los gastos que se, van, que se van a utilizar en, en el quirófano, se se está promediando más de 200 mil pesos. Wow, más de 200 mil pesos, pero eh, este pueblo es solidario, este pueblo es un pueblo que, que colabora más por tu causa. Eh, miren esto, wow, nos quedamos impotentes. Ahí está la línea telefónica. Vamos a comenzar porque grano a grano se puede en este tiempo vamos a ir eh, con noticias y la línea telefónica está ahí, 809 725 0707 vamos a colaborar, vamos a ver lo que Julio se pueda, eh, pueda eh, llevarse hoy de sobre todo, también tengo información de que han estado activos ya Orlando a través de las redes sociales también en busca de este dinero y, y vamos a llamar y el que quiera hacerlo también eh, eh, vía eh, Anónima, producción está tomando también la llamada por allá y le tomamos su nombre, su dirección y su número telefónico y la cantidad ya de su aporte para que justamente Orlando y Julio en lo adelante le estén llamando, contactarlo y pasar a buscar eso. Así que 809-725-0707 para aportar a esta interesante causa. Tengo una llamada por aquí, vamos a esperar que sea justamente que trate de lo mismo. Buenas tardes, ¿quién me habla y desde dónde? Bueno, gracias, Buenas tardes, Gugis. Como siempre, ustedes activos para este tipo de, de, de situaciones, ¿verdad? El aporte de ustedes, Gugis. Bueno, se nos fue, Gugis. Bueno, se nos fue, pero es seguro que hay un aporte ahí por parte de nuestro amigo por allá, Gugis, de Banca Chago. 725-0707 es la línea telefónica. Vamos a ver si el teléfono comienza a llamar. Queremos escuchar, queremos escuchar que esos teléfonos comiencen y la gente eh, aporte a esta a esta situación, ¿verdad? Tenemos una en la línea telefónica una llamadita o esto lo tenemos por allá afuera. Bueno, la está tomando por allá también. El que quiera por aquí también. Entonces, Orlando, ¿en qué proceso ya nos encontramos a nivel de la justicia ya? Sí, como le decía, la querella está depositada, ya el fiscal nos citó, nos convocó, Julio pasó por la fiscalía, dio sus declaraciones sobre los hechos, la versión de cómo ocurrieron los hechos, que van en corroboración con las circunstancias y los hechos de la querella. Y en ese sentido entendemos que en los próximos días eh, la fiscalía estará ya eh, dictando orden de arresto, solicitando orden de arresto y... Asuntos internos y el director de la policía poniendo a disposición de la justicia ordinaria a esos agentes, suspendiéndolos de sus funciones, porque no pueden estar eh, activos, sino que deben estar suspendidos para poder enfrentar la justicia ordinaria. Julio, ¿cuántos agentes actuaron en el momento que te maltrataron? ¿Cuántos eran ellos? Eso pasó en los dos mismos agentes que me llevaron... En la motocicleta fueron los mismos que, que hicieron, que me dieron, que me golpearon brutalmente con, el, con, ¿Con la, la culata. culata con sí. la culata. Entonces fueron justamente dos. Bueno, inmediatamente cometieron el hecho. que hicieron ellos? Eh, después de eso, la persona que estaba de guardia en, en el destacamento llamó a los supervisores y pasaron por allá y me llevaron al, al médico. Luego transcurrieron sí. varios minutos, supongo. ¿Te llevaron inmediatamente? No, te acordé mucho tiempo. Sí, transcurrió un, transcurrieron unos minutos. Yo estaba... Sangrando, sangrando sangraba sangrando, mucho sí. del ojo. Sí. Wow. Tengo la parte de arriba del ojo... Me cosieron en la hija, casi desde la punta de la hija hasta, hasta el ojo arriba. Y también en, en la parte de abajo del ojo, donde tengo las, las rupturas de hueso. Sí, wow. déjeme explicarle, Vladi. Eh, Él necesita una colocación de material de osteosíntesis en todo alrededor de, del ojo y también los tabiques nasales que están rotos, tiene tabiques nasales rotos, o sea, se le va a colocar varias placas wow. de metal que va a estar de por vida allá en su en su ojo, él va a tener que convivir con eso y son materiales muy costosos, muy costosos. Bueno, 728-09-725-0707 es la línea telefónica para eh, aportar a esta causa justa y que nuestro amigo eh, Julio Herrera, este joven que fue maltratado brutalmente por la policía eh, pueda recobrar su vista. Buenas tardes, ¿Quién nos habla? ¿Y desde dónde? Sí, buenas tardes, te hablo de este villa Arriba. Sí, buenas tardes, la tierra justamente de... Saludo para Saludo para mi hermano y amigo Orlando Justo Muy bien. Te habla Ibeliste Encantado, encantado, gracias Este, yo quiero hacer un aporte de mil pesos. Muy bien muy bien, eh, eh, el teléfono pasar, suyo, por, por... el teléfono suyo por favor de el quien nos llame darle el teléfono y la dirección a producción. Producción anota su número de teléfono, su nombre y luego entonces Orlando o Julio estarán pasando. Solamente ese dinero se le va a entregar a Orlando o a Julio. En este caso Orlando, verdad, se pondría en contacto con ustedes. Orlando, cualquier teléfono también que puedan darle a los amigos televidentes para que lo llamen a usted o, o a Julio, puedan comunicarse en estos momentos. Sí, tenemos el 809, el 809, perdón, 228-2929. Tenemos, eh, repito, 809-228-2929. Eh, 809-588-7427. ¿Y el tuyo, Julio? El 849-267 cincuenta y Hay una línea, hay también una cuenta, ¿Verdad? Bancaria, para el que quiera depositar anónim anónimamente, también puede hacerlo. Así sí. que ahí está. Eh, vamos a ver, seguimos recibiendo llamadas por aquel lado, ¿Verdad? Las personas nos siguen llamando, producción sigue tomando apuntes. Vamos a